Y tuve que decir adiós Tuve que aceptar tu despedida Tuve que gritar tu partida, llorar en un callejón sin salida, caminar bosques con neblina Alimentarme de mis recuerdos y beber de mi llanto Tuve que sentir la caída, vivirla Recoger los pedazos regados y llevarlos a mi guarida Uno a uno como piezas de vidrio cortaron mis manos. Y enmendados con el hilo de la resignación quedaron colgando de mi torso mal herido, siendo tentación para esta sociedad carroñera de amor sin motivos, de amor confundido con sexo sin sentido. Con las manos bien puestas, una en el dinero y la otra en el rápido olvido. Se dicen, no pasa nada, ya otra vendrá ya otro vendrá se excusan en el falso amor propio y se esconden detrás de una foto que recibe mil me gusta y 342 cumplidos graban un video de 15 segundos para sentir que han vivido y esperan ser bien correspondidos esperan que el amor llegue a su cama y los tome por sorpresa pero si no tiene cinco cifras de seguidores lo siento no hay espacio en este camino. Tuve que reflexionar sobre el amor que la sociedad nos está vendiendo. Porque el nuestro, desde hace tiempo ya estaba perdido.